Comencemos con el ejercicio número 5. Eh, para este ejercicio tomamos como punto de partida donde dejamos el, el número 4 y nos piden que agreguemos a la biblioteca una función que sea capaz de devolver un índice del primer ítem vacío que encuentre, o menos uno en el caso de error. O sea, uno de los errores podría ser que no hay más lugar, no solamente los errores relacionados al parámetro. Esta función va a recibir el array y su longitud así que es una función muy muy similar a la, a la que inicializa el array ¿sí? la que nos va a decir cuál es el, el primer lugar vacío entonces vamos a modificar levemente esto ocupando la posición 0 en lugar de ocupar la, la primera posición entonces cuando, disculpenme, la 0 aquí y la cero aquí eso haría que la posición 0 esté ocupada y que si llamamos a la función en este lugar nos tenga que decir que la primera posición libre es la 0 Y si lo llamamos en este lugar que la primera posición libre es la 1. ¿sí? Así que aquí nos dan el, el prototipo que tendría que tener la función. Vamos a copiarnos el nombre y vamos a incorporarla a nuestra biblioteca. Bien, buscamos la, la función más similar que en este caso sería productInItArray. Voy a dejar que he copiado el nombre de la función. Vamos a copiar esto. Y ahora saquemos esto Lo dejamos aquí. Fantástico. Entonces, ahora la función se va a llamar get empty index getEmptyIndex. ¿sí? ¿Qué va a hacer esta función? Va a buscar... Buscar... Primer... Posición vacía. En el caso de que no la obtenga va a devolver un menos uno. ¿Cómo va a ser la mecánica de esta función? Bueno, obviamente vamos a verificar que los parámetros que recibimos sean razonables. Preguntando si el puntero es distinto de null y si el límite es superior que 0. En ese caso no vamos a todavía a poner un valor en respuesta. ¿sí? Respuesta no lo vamos a alterar en ese momento. Sino que vamos a dejar que en respuesta se cargue... El valor de la posición vacía. Eso es lo que nos está pidiendo la función. O sea que aprovechemos que la posición vacía en el caso de existir. Tiene que ser un número mayor que cero. O sea queda del lado de los positivos. Así que no solo nos va a servir para indicar el caso de éxito. Sino que nos va a indicar en qué lugar está la posición vacía. O sea que el retorno de esta función retorna la posición vacía. ¿Sí? o el índice de la posición vacía. Y en el caso de no encontrarla, va a quedar cargado con un menos "-1", que es el error. Para lo cual, vamos a necesitar recorrer el array, podemos utilizar este for que va va recorriendo el array, incrementando el valor que existe en i, hasta siempre y cuando sea menor que el límite. Pero, ¿qué vamos a hacer en cada vuelta del for? Bueno, vamos a preguntar si en esa posición del for, ¿sí?, el producto que se encuentra en esa posición, en el subíndice i, el empty es igual igual a 1. Eso quiere decir que esa posición es vacía. Si determinamos que esa posición es la posición vacía, en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, en respuesta, cargar el valor de i y hacer un break. Esto es fundamental, no olvidarnos de hacer el break. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos el break, va, va a... A seguir funcionando este for, entonces va a ir cargando en respuesta las posiciones vacías que encuentra a partir de ahí. Entonces la función no estaría haciendo lo que dice, no estaría detectando la primer posición vacía, sino que estaría detectando la última posición vacía, ¿sí? porque seguiría recorriendo el for, e iría encontrando en el caso de que la hubiere otras posiciones vacías y e iría reportando que esa es la última. Aparte, estaríamos gastando un montón de vueltas de este for sin que tenga ningún sentido. Una vez que en encontramos la posición vacía break entonces ya como respuesta va a venir ese valor de posición vacía vamos a probar la función vamos a hacer la doble prueba como dijimos recién, vamos a probar el valor de la función aquí y lo vamos a probar de nuevo acá abajo ¿sí? directamente vamos a hacer un printf y vamos a poner acá con un salto de línea primer lugar vacío y lo que nos va a indicar es un por ciento de sí vamos a poner aquí una, una coma cerramos y ahora tenemos que pasar los parámetros a la función que como nos lo devuelve por retorno ya podemos directamente imprimirlo acá sí cuáles son uy perdón cuáles son los parámetros de la función bueno los mismos que acá el array y la cantidad Así que copiamos de ahí. Array de productos y cantidad de productos. Aquí hacemos el primer llamado. Acá hacemos el último llamado. ¿Y en el medio qué hicimos? Bueno, llamamos a esta función que se llamaba UpdateArray. Que lo que hacía básicamente era obtener los valores que pretendíamos que el usuario nos dé para una posición determinada. ¿sí? Nosotros en este caso le dijimos que los valores que le pida al usuario los termine cargando en la posición 0. Por lo cual, si todo está bien, la primera posición vacía en este momento va a ser la 0. Aquí se va a ocupar la posición 0. Acá no hacíamos nada más que imprimirlo. Todo el array, pero obviamente lo que íbamos a ver era qué había en la posición 0. Y aquí lo que, ve, lo que vamos a ver es que ahora la nueva posición vacía dejó de ser la 0 y pasó a ser la posición 1. Eso en tanto y en cuanto todo esto que hicimos esté funcionando. Para lo cual, vamos a guardar todo. Vamos a incorporar... Primero que nada, la firma o prototipo en nuestro H. Guardamos de nuevo. Vamos a compilar con botón derecho, Build Project. Y vamos a correr. Perfecto. Array inicializado OK. Me dice primer lugar vacío el 0. Ahora me pide un nombre. TV. Descripción. TV de 32. Precio. 21.131,21. Me lo informa y luego me informa que el primer lugar vacío es el 1. sí O sea que nos quedó funcionando el ejercicio número 5.